Hola muchachos, hola muchachas, hola muchachos, hola muchachis, hola muchachos, hola helicópteros de la NASA. Eh, gente, estamos en un nuevo video más para el canal y hoy os traigo una nueva sensibilidad, ¿vale? Os voy a enseñar mi sensibilidad, pero hoy vamos a hacerlo de una forma especial. Hoy, chicos, quiero que nos ayudemos entre todos y formar una comunidad bonita en los comentarios. Así que, si puede ser, por favor. Comentar abajo en la caja de comentarios vuestra sensibilidad Es decir, de la forma en la que vais a ver ahora Bueno chicos, lo único que tenéis que hacer es poner sensibilidad X y la sensibilidad Y Luego poner la punta de mira y el apuntado Ponemos un emoticono para decorar y lo comentamos chicos Una vez hecho eso Voy a demostrar mi sensibilidad, ¿vale? Que estoy utilizando ahora y es esta de aquí En teclado y ratón utilizo esta sensibilidad de aquí, ¿vale? vale Bien, esta es mi sensibilidad, opinar también en los comentarios qué tal la veis, si es muy rápida, si es muy lenta Yo tengo una alfombra muy pequeña, tengo un ping de 60 a 70 de ping en públicas Y sí, sí que tiene que ver el ping con la sensibilidad Y bueno, tenemos esto así, ¿vale? Tal cual Luego en mando, bueno, en mando chicos, como yo no soy de mando, nunca he probado A ver, sí lo he probado, pero ya no utilizo casi nunca el mando en el, en el ordenador eh, decidme por los comentarios cuál es vuestra sensibilidad de mando. Y si queréis que haga un vídeo de vuestra sensibilidad especial, pues se la voy a dedicar. Voy a poner sensibilidad de Juanito el Pérez. Yo que sé, sensibilidad de, por ejemplo, Twitch william y Régate, ¿no? que es un gran seguidor mío aquí. Sensibilidad de Don Gemma Huevo. Sabes, cosas así. bueno, si queréis que enseñe vuestra sensibilidad, ponéis en los comentarios quiero que enseñes mi sensibilidad y lo dices tal cual dices sensibilidad x diría, dirías sensibilidad al mirar no sé cuánto o sensibilidad, multiplicador de sensibilidad de construir no sé cuánto construir de edición no sé cuánto así vale en orden y ya estaría chicos quiero que nos ayudemos entre todos y suscribirse al canal ya sería la pera y si me donan como nos ha hecho AdriPro, un saludito desde aquí crack que nos ha donado una cantidad de tres euros y pico cuatro euros ha sido bastante, la verdad para mí Un euro ya es mucho, así que Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo Adiós